Me agarran, agarran, vaya, tío, agarran. ¿Y que ahora miren que hay muchas hay muchas noticias buenas pero tengo que dar esta porque es reciente y salió ahora al pachá eh, eh, ponme a neto y ponme a mí en 1 2 y 3 así al pachá 1 2 y 3 al pachá lo cancelaron de la mega ya el pachá no forma parte ay, de la mega de Nueva ay, York ay, si no tiene cuarto guardado ya no va a viajar el pachá para Nueva York y como se puso hablar disparate de Univision no dudo que Univision nos reciba porque él trabaja para la cadena de la mega la mega te trabaja para Telemundo entonces la otra cadena la, porque en Estados Unidos hay dos cadenas de radio emisoras importantes que está la mega y es que la mega pertenece a Telemundo, y, es, y la otra que es donde está Brea Fran, que esa pertenece a Univision, él estaba antes durante muchos años en Univision y por cuestiones de contrato se, se sale y se da a la mega. Pero ¿qué pasa? El Pachá bueno. cuando se fue para la mega, o sea, para la gente de, de Telemundo, habló un regalo de disparate y... Ahora que está hablando de, que hablamos de un regalo de fue expulsado. Según la nota aquí dice, el reconocido presentador de televisión Luis Frederick Crespo Martínez, mejor conocido como Freddy Martínez El Pachá, no formará parte del programa El Juqueo. Y por cierto, ese programa en Nueva York es un, eso un palo, es un palo. Eso y, y el vacilón, y, y la gente, tú pasas por los supermercados donde están los dominicanos y la gente escuchando esa vaina. Y lo. Claro, porque la mayoría de personas viven en carro, o sea, paran en carro, o sea, son muy leales a la radio. Eso es un, en Estados Unidos igual que la capital, que se escucha mucho la radio, no igual que el cibao que es más televisivo, que se transmite por la mega de Nueva York. La información fue dada a conocer a través de un tweet en que el informa informa que será sustituido por el periodista Nilda Rosario, la periodista Nilda Rosario. Eh, llega a su fin el juqueo. Eh, será ahora mismo Eri Matos, eh, creo que Rosaria eh, Eura Rosario y Vladimir Gómez, que serán parte de, de este equipo del juqueo. Entonces, ya el Pachá la, estaría cancelado. La, la, eh, la, la, la. El Pachá dijo que no puede hablar porque el, el asunto la, la, la, está la, la, la, la, la. en manos de abogado. ¿Cómo así, en manos de abogado? Lo cancelan y quiere apelación. ¿Y el pero, asunto en manos de abogado. No entendí eso. Entonces. Lamentamos el pachá una vez una discusión. Y eso es, yo sí lo digo a eso a todo el que quiera, yo eso lo sé yo de quiera. A veces vemos cosas grandes y queremos minimizar los pequeños <coughs> para suplicar. Hay personas que creen que porque tú tienes un programa en Telemicro o en Telesistema te puede ir mejor que a nosotros que estamos aquí en, en, en Telenor. Porque se han creado esta percepción de que tener grandes plataformas te da un, una ventaja o económica o de figura. Eso O que tú no conectas con la capital. Tu talento. Y a veces eso es falso. Lo mismo pasa en Nueva York. El Pachá decía mucho, no, que el Boli no conectó en, en Nueva York y que esto. Y el Boli dijo. Yo, lo que pasa no era que nos conecté, es que Nueva York no paga y a él le pagaban bien, pero Nueva York en, en, en, en, no paga. Saben, emisor por ejemplo, ellos pueden decirme a mí: si ven para acá, no para Nueva York, y lo que me van a pagar son tres, tal vez 2.500, 3.000 dólares al mes. Y eso es un trabajo normal. Eso no es para tú serte rico. Cuál, Jessica ¿cuál, Pereira. Es Jessica Pereira gana más cuarto ahora aquí en Alofoque Radio Show que en la Mega. Óyeme, el que tipo que más, el único tipo que uno podía decir que te ganaba mucho dinero era Alex Sensation, eso me lo dijo Santiago a mí. Pero Santiago Matías genera más cuarto que Alex Sensation, y Alex Sensation en Estados Unidos, tú sabes que la pámpara. Es sí, la pámpara. Un saludo a la Sensation, que a veces ve nuestro programa. Un saludo para la Sensation. Entonces, a veces. Ese, ese, ese concepto de que, o en Estados Unidos, o que en la capital, de que, que ya está lo más que esto, mira ahora el Pachá. El Pachá ahora, si él es duro, o tendrá que ir amor, que es la otra emisora. O sea, que hay tres emisoras líderes. Está la de Univisión y está la otra. Pero dudo que amor esté, porque creo también creo que amor pertenece al grupo de Univision y él habló mal de Univision. Tú no fuiste cuando tú fuiste a Nueva York a esa emisora. <coughs> no, no, no, no. No, tú, no te dio ahí tiempo para allá. No, no, no, no, no. no, no, no Tuviste ¿tú, no tú alguna bebedera en esos países con tu. No, yo no bebo, yo no bebo. Yo no, eh. no bebo. No, tú no. No bebí no, no, ah, sí, un gente. Me no bebí un Génesis. Un chinchín de Génesis. Oye, oye, oye, oye, qué chingo, oye, oye, qué brutalita. Sí, es verdad. Muy bueno. No, no, muy bueno. Ese coñac. Entonces. Ese pensamiento que a veces tienen algunas personas. Tal vez hay talentos, y eso ha pasado, en canales nacionales que tal vez no, tiene, no se busca lo que en esto se busca aquí, siendo una figura local. Roberto Neri. Eh, Roberto Neri. Víctor Puntiel. Ah, ¿Ale? No, Víctor vi, no, Puntiel. Víctor Puntiel. de ahí para Ale Día Hay pocos programas que tienen... Un, no sé ahora por la pandemia pero hay pocos programas como el de <risa> no. Víctor el de Roberto y no, el de Ale no, no, no, no, que viven facturen viven. así viado, Visto, punti, o otro, de mañana en la somos. capital porque sí. hay, por eso es que hay programas que el mismo pro, que, que, pero déjame decir, que cancelaron oye, Neto. hay programas que cancelaron hay cancelado personas en, en Telemicro porque no aguantan pagarle los talentos porque no le produce la misma cantidad de dinero de, lo, de, de, de eso, aquí uno lo hace más por amor que allá y allá, entonces, cuando tú te das cuenta, cuando tú saques el lápiz, mueren más rápido. Hay gente que tú tienes tiempo, que tú no lo ves, que tú no sabes ni de ellos ni de nada. Déjame decirte algo. ¿Es así? Que Víctor Puntiel, <risa> nosotros fuimos un que, día. Que es leal a nuestro programa. Leal, un no. saludo. Saludos para Víctor Puntiel. Nosotros fuimos a, a una vez a su programa, que él no invitó. Uh -huh. Y en anuncio, era una hora y 45 minutos, más, que, que llevaba en anuncio. Vi, sabes. Visto sabe que no me, puede, no me puede dejar mentir Que una vez visto Marino Zapete Y Marino Zapete dijo Y falta mucho oh, usted te, Ah, pues te estás facturando bien sí. <risas> Que no me vas mentir Entonces eso pasó Con nuestro amigo el Pachá Pachá, si tú tienes entendido que eh, no, no, ¡Pues salo, no. para eh, salo para aquí! Espérate La cayó la sal, pobre Pachá Porque el gobierno se fue El PLD <risas> Se quedó el enemigo del PLD. Ya no tiene el programa de la Mega. Monjuvérez fácilmente aquí se lo lleve también. Y, y ponga a. a ¿No? Pues ya no va a haber anuncio de gobierno. Pacha, te <risa> recomiendo que vayan donde Santiago Matías. En cámara.net. Santiago. Pachá tiene algo, Dale un trabajo a Santiago. Si no guardó, el Santiago Matías. Dale un trabajo a Pacha. ahí. En vez de ser eh, así como. Cómo es el de Peluñe DJ Topo, sea la farándula con Pachá. Atención, Santiago. Ayuda el Pachá. Marco, mándame ese cuento, mándame a Santiago. Miren, la idea de Pachá. Santiago Matías te va a recibir el programa, en el programa y te va a poner un segmento que se llama... Las, pacha, eh, las pachas <risa> pacha. pacha. las pachasadas del pachá. Del pachá. Las pachasadas del pachá. que lo mande para la calle a hacer entrevista Ah, ok, hacer entrevista, a su a entrevista Santiago te dio una idea ahí. Ya ustedes saben. Señores, vamos con la otra historia.